Listo. Lo que vamos a ver hoy es el tema de tolerancias. Las tolerancias pues tienen, eh, afectan las dimensiones de una pieza, ¿no? Normalmente todo lo que nosotros tenemos y practicamos y llevamos a cabo dentro de la industria, cuando leemos un plano, dependiendo del área en la que estemos, siempre va a traer tolerancias. Estos planos pues son una bicoca, ¿verdad? Son una, este... Simpleza, este plano que tenemos aquí, ¿no? Al final de cuentas esto pues, es un plano de una pieza súper sencilla donde tenemos tolerancias expresadas en límites, límites de tamaño mínimo y máximo. Y bueno, pues dentro de esos valores máximos, bueno, pues simplemente hay un tamaño básico, que es la, el tamaño teórico que aparece en el plano, ¿no? Y luego tenemos una tolerancia eh, básica más la tolerancia, ¿no? La tolerancia es la magnitud de, esta, eh, de este valor, la verdad. Es decir, más .04 menos .004, porque nos estás in eh, indicando el signo que es este, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esto podríamos decir que es una tolerancia bilateral. De tal manera que los tamaños permitidos van a ser 1.504 y 1.496. Entonces, en la magnitud de la tolerancia va a ser 08 No sé si haya dudas de esto. Las tolerancias afectan las dimensiones de una pieza, pero también nos favorecen en cuestiones de producción y de calidad. ¿A qué nos referimos con esto? Al final de cuentas, una pieza no la podemos fabricar al tamaño exacto que aparece en el plano, por eso haya una asignación de tolerancias. ¿Por qué? Porque la máquina misma nos da cierta precisión y cierta exactitud, pero también nuestro proceso mismo con el factor humano, con el ensamble, con todo lo que tiene que conllevar, debemos de, de saber que hay, va, va a haber variaciones en las piezas y que aún así esas piezas van a ser funcionables. Es decir, que cubren su función. Si están fuera de tolerancia, ya no cumplen su función y ahí sí ya están fuera de cualquier proceso de, de trabajo. Como podría ser? Eh, pues ya fuera de estándar. Hay veces que se pueden retrabajar, lo que genera un costo adicional para la empresa. Y hay veces que se tienen que desechar y se venden como scrap. O sea, se venden, pero pues no se venden al precio que se tendrían que vender. Entonces, hay que tener cuidado con esta asignación. Ahora, ¿quién asigna las tolerancias? Pues los diseñadores. ¿Sí? La gente de manufactura, pues simplemente la gente de calidad verifica que se cumplen esas tolerancias y la gente de eh, manufactura, pues ve que la operación se esté llevando a cabo con los parámetros indicados. Igual la producción, pues la producción produce. Bajo los estándares, y si se le sale alguna pieza y tú no la checas, pues es estupendo como calidad, ¿no? Entonces, este, hay que estar abusados con este tema de tolerancias. Ahora, todas las piezas tienen tolerancias y todo el sistema tiene una tolerancia total. Entonces, siempre vamos a estar hablando, en términos ingenieriles e industria, siempre estamos hablando de tolerancias, ¿no? Esas tolerancias pueden ser bilaterales y unilaterales. ¿Y para qué nos sirven? Antes de que me vaya yo para, para otra cosa. Entonces, para facilitar el acoplamiento de las piezas y la intercambiabilidad de las mismas. sí Para eso nos facilitan, ¿no? Tenemos sistemas mecánicos que tienen cientos de piezas. Entonces, es mucho más fácil intercambiar las piezas si sabemos eh, todo lo que tenga que ver con sus tolerancias y con su... Eh, eh, de más variaciones que pueden tener, pero que garanticen el funcionamiento. Bueno, hay tolerancias bilaterales, un, unilaterales, es decir, bilaterales que varían hacia arriba y hacia abajo. Ahora, no necesariamente tienen que variar el mismo valor. Se puede variar eh, diferente magnitud de valor hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, en esta que observamos aquí, 32... Eh, Punto 32 más punto 25 y menos punto 10 eh, varía diferente hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y aquí varía lo mismo bilateral y varía lo mismo de valor hacia arriba y hacia abajo. Eh, por aquí están las unilaterales que pueden variar solamente hacia un valor hacia arriba o hacia, o hacia abajo, pero no hacia los dos lados, ¿no? ¿Y cuál es la idea de esto? Pues la idea de esto es que simplemente pues, las, las piezas se puedan eh, ensamblar fácilmente, ¿no? Otro concepto que me gustaría explicar aquí es la, son eh, las condiciones, por ejemplo, eh, en ingeniería es muy usado la condición de máximo material y la condición de mínimo material para condicionar las tolerancias, como son las tolerancias GDTs, las tolerancias de forma, orientación, posición, ¿no? Básicamente. Y entonces... Hay condiciones de máximo y mínimo material, por ejemplo, en este caso esto es un agujero, ¿no? Tu cualquier eh, espacio interior, aunque no sea cilíndrico, lo consideramos con un concepto de agujero y cualquier espacio exterior, este diámetro exterior, lo consideramos como un eje. Este es un eje, este es un agujero, este es un agujero, su contraparte obviamente sería un eje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, cuando estamos en la condición de máximo material para un agujero, para un agujero como el que tenemos ahí, pues simplemente nos tendríamos que ir al valor mínimo. Entonces, quiere decir que la, la condición de máximo material aquí sería 0.992. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí está claro eso? Perfecto. Y la condición de mínimo material para este agujero que tenemos acá, pues sería 1.012. ¿Están de acuerdo? Chicos. Sí, profe. Bueno, para su contraparte, si yo tuviera una pieza aquí ensamblada. Aquí. ¿Cuál sería su condición de máximo material? Con esos mismos valores. Al revés, ¿no? Al revés, exactamente, Diana. El máximo material va a ser 1.012 y el mínimo material va a ser 0.992. ¿Sí se entiende por qué? Esta es una pregunta, es una pregunta muy común cuando ya nos están reclutando para trabajar en un área de producción, manufactura, calidad, o que tenga que ver con estos procesos productivos de generación de elementos mecánicos. Esto, esto es después de que pasas a recursos humanos, después de que haces alguna assessment, después de que tienes alguna entrevista de trabajo eh, en el área, ya con el gerente... O con las, tu jefe directo te va a estar preguntando este tipo de cosas y si no las hago responder pues es que eres un ingeniero balín, ¿sí? Balín. Entonces yo no me gustaría que ninguno de ustedes fuera un ingeniero balín porque esto ya lo vieron desde que llevaron dibujo computarizado algunos de ustedes. Entonces este hay, recuérdenlo, estoy seguro que ya se acuerdan bien de esto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. No hay límites, pues ya les dije, se pueden expresar en límites, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? No hay problema. A ver, díganme, nada más por mera práctica, condición de máximo material en este agujero, ¿cuál es? Punto 188, ¿no? Punto 188, muy, muy bien. ¿Y la condición de máximo material? Lo mismo. ¿Eh? Bueno, punto 186. Punto 186, porque es el valor mínimo, ¿no? Excelente. No sé si haya dudas hasta acá. Perfecto, ya lo tenemos eh, claro el concepto. A ver, aquí díganme, en este valor... ¿Cuál es la condición de máximo material? 19.05. Máximo material. ¿Es sólida la medida o es eh, hueca? ¿Es, es, ¿Es exterior o es interior la medida? Más bien dicho. Es exterior, profe. Entonces, ¿cuál sería la condición de máximo material? 19.19. 19.19. 19 ¿Estábamos claros, Diana? Sí. Muy bien. Excelente. Entonces, creo que queda claro estos conceptos de máximo y mínimo material, que probablemente en el examen integrador este, pueden venir. ¿no? Hay, un, eh, hay, hay que este, ver que hay... Mu eh, tolerancias unilaterales bilaterales, ya lo dije hacia un lado y hacia el otro y bueno voy a empezar con un concepto básico importante que ya les había yo mencionado cualquier eh, medida exterior aunque no sea cilíndrica la consideramos como un eje cualquier eh, medida eh, interior aunque esta no sea cilíndrica las vamos a considerar como agujeros entonces siempre vamos a estar pensando en función de eh, de, a ver por aquí quién nos puso algo. Ah, muy bien, muy bien. Por acá nos puso Diego algo. Este, que creo que no estaba correcto, pero este, eh, ya lo, ya quedó claro, ¿verdad? Los conceptos, Diego. No, ¿cómo no está claro, profe? Fue la segunda, la segunda pregunta, estaba bien. Estaba bien, ah, profesor, perdón, perdón. Amigo. Muy bien. Entonces, esto queda claro, ¿no? Hay que siempre pensar en este sentido, entonces las tolerancias, ISO aseguran la intercambiabilidad de las piezas, ¿no? ¿Y qué es la tolerancia en sí como definición? Pues es el margen de error en la medida que se admite al mecanizar las piezas, la, al mecanizar una pieza. Es la diferencia entre las medidas mínima, mínima eh, límite, y coincide con las desviaciones superior e inferior, ¿no? Es el margen de error que tenemos permitido en la medida cuando mecanizamos una pieza nosotros lo que hacemos siempre es manufacturar, entonces siempre tenemos un margen de error, ese error lo tenemos que tener controlado, como buenos ingenieros mecánicos administradores sabemos que hay un control estadístico de la calidad y hay, que, y hay, que hay gráficas eh, XR y hay gráficas de control y, y, hay, y hay control estadístico del proceso, capacidad del proceso, no el CP, el CPK, ¿se acuerdan todos esos términos? Bueno, pues todo eso lo llevamos eh, al concepto como tal, ¿no? De, eh, de que eso es una tolerancia, ¿no? Ahora, dentro de un plano de ingeniería, tenemos la medida nominal. La medida nominal simplemente es el valor teórico que tiene una dimensión respecto a la que se consideran las medidas límite. Medida que se acota en el plano. En pocas palabras, cualquier medida que está acotada en el plano como principal se llama medida nominal a la cual se le allanan normalmente las tolerancias. No sé si haya dudas en estos términos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a explicar entonces algunos términos importantes en el para entender los ajustes siempre vamos a tener un concepto que se llama línea cero. La línea cero simplemente es una línea que sirve de referencia para eh, determinar las desviaciones o diferencias, ¿no? Y básicamente qué es lo que pasa, chicos. Tenemos la línea cero siempre coincide con la medida nominal. ¿De acuerdo? ¿Sí lo observan? Es esta línea. Y simplemente es, nos marca la medida nominal. ¿no? La medida nominal que es la medida que aparece en el plano teórico. Y luego está la medida máxima. Ahora, depende, hay medidas máximas para el eje y para el agujero. Esta es la medida máxima del eje. Del agujero, perdón, y esta es la medida mínima. Esta es la medida mínima del agujero, perdón, del eje y la medida máxima del eje. ¿Sí las observan? ¿Sí las ubican? Sí, profe. Y esta es cosita que está aquí rayadita, pues es la tolerancia. ¿Están de acuerdo? Porque puede variar entre un valor máximo y uno mínimo. Entonces está la tolerancia. ¿Alguna duda? Igual el eje, si sí se entiende que este es el agujero, ¿verdad? De aquí para acá. Si están de acuerdo, pues está seccionado para que tú lo entiendas. Entonces, aquí tenemos la medida mínima, aquí tenemos la medida máxima y la variación de medida entre la medida máxima y mínima, nosotros la conocemos como la magnitud de la tolerancia. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Perfecto, bueno. Entonces, ahora... ¿Qué pasa entonces cuando estamos ante un caso de este tipo? Por ejemplo, observen, el agujero, en, perdón, el eje en su medida máxima y en su medida mínima está por abajo o por arriba de la medida nominal. ¿Quién me dice? ¿El eje no estaría por debajo de la medida nominal? Eso quiere decir que el eje va a tener medidas menores a la medida nominal. ¿Sí se entiende esto? Las medidas reales van a ser menores a la medida nominal. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Sí. ¿El eje está por arriba o por abajo de la medida nominal? Eso por abajo, ¿no? Eh, ¿Dije el eje o dije el agujero? Digo el eje. Ah, me equivoqué, perdón, el agujero. El eje ya lo habían contestado. Por arriba, profe. Por arriba. Eso quiere decir que la medida máxima o mínima del agujero van a ser mayores o menores a la medida nominal para el agujero. ¿Serían mayores? Mayor. Mayores, muy bien, mayores, excelente. Entonces, esto quiere decir que si el eje va a tener medidas menores a la medida nominal y el agujero va a tener medida mayor a la medida nominal, va a decir que estos, el agujero y el eje nunca son del mismo tamaño, ¿cierto? El agujero siempre es más grande que el eje. Entonces van a ensamblar de una manera que siempre va a haber un espacio entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Y a ese tipo de ajuste se le conoce con un ajuste de juego o holgura y que son aquellos que permiten tanto rotación como traslación o solo rotación dentro de un eh, ensamble de este tipo. ¿Sí está claro este concepto? Sí, profe. Bueno, entonces viene lo que es el concepto de la medida máxima. La medida máxima es la medida admisible es la mayor de las medidas admisibles de eh, la fabricación. ¿no? La medida mínima es la menor de las medidas este, permisibles en la fabricación. Ahora, vamos a hablar de temas importantes. Desviación inferior es la diferencia entre la medida mínima y la nominal. La medida mínima y la nominal. Y la desviación superior siempre va a ser la diferencia entre la medida máxima y la nominal. De tal manera que, observen, del otro lado tenemos este eh, en la gráfica para que podamos entender estos conceptos. Para el agujero. Para el agujero, la desviación inferior dice es la medida mínima menos la medida nominal, ¿no? ¿Están de acuerdo? Aquí está la desviación inferior. ¿Ya se dieron cuenta? Medida mínima menos medida nominal. Y esta es la desviación superior. Medida máxima menos medida eh, nominal. Y por el otro lado, dijimos, la desviación inferior es medida mínima. La diferencia entre la medida mínima y la nominal. Y la medida máxima y la medida nominal. Esta sería la desviación superior y la desviación inferior para el eje. Y esta sería la desviación superior y la desviación inferior para el agujero. ¿Se entienden los conceptos de desviación inferior y superior? Sí, profesor. Perfecto. Bueno. Estos conceptos son importantes porque al final de cuentas cuando nosotros tenemos una serie de tablitas que nos permiten a nosotros calcular los ajustes debemos de tener claro estos conceptos de desviaciones. Ahora sí, la realidad es que cuando nosotros estamos eh, trabajando los ajustes y trabajando las tolerancias nos vamos a encontrar con este tipo de... de de gráficas que ven ustedes por acá. Acá está la línea cero, que significa la media nominal. Aquí hay una desviación fundamental, que también le llamamos posición de tolerancia. Podemos poner aquí posición de tolerancia. Posición de tolerancia. Que es la distancia que hay. Es igual a la distancia de la tolerancia... ¿De dónde inicia la tolerancia? Hemos bien dicho de dónde inicia la tolerancia a la línea cero. ¿De acuerdo? Línea cero. Se le llama diferencia fundamental o posición de tolerancia. Y luego viene la zona de tolerancia. Y esto nos permite sacar los valores, ¿no? Si fuera un agujero o un eje, simplemente a la, a la medida nominal le sumamos la desviación fundamental y obtenemos la medida mínima y le, le, le, eh, le sumamos la tolerancia completa más la desviación fundamental y obtenemos la medida máxima. Si fuera un este, pues, eje o agujero. ¿Están de acuerdo? Y este es el eje. ¿Perdón? No escuché, Diana. No, nada, que, que sí. Ok. Y acá está eh, la, la parte de los ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estoy por arriba? La posición de la zona de tolerancia está por arriba de la, de la eh, medida nominal. Simplemente a la medida nominal le sumo la desviación inferior y obtengo la medida mínima. Y si a la medida nominal le sumo la desviación superior, obtuvo la, obtengo la medida máxima. En el segundo escenario es que no está exactamente ni por arriba ni por abajo de la medida nominal, sino está ahí en transición. Entonces, simplemente a la medida nominal le sumo la parte superior, la parte que está por arriba, ¿verdad? Y obtengo la medida máxima y a la medida nominal le resto la, medida mini, la desviación inferior y voy a obtener la medida mínima de esa característica. Y el tercer escenario es cuando nosotros estamos por debajo de la línea cero, donde la medida máxima la voy a obtener, que de la medida nominal le resto la desviación superior y obtengo la medida máxima, y eh, a la medida nominal le resto la desviación inferior y obtengo la medida mínima. ¿Está claro? Entonces estos son los escenarios donde pueden estar las tolerancias asignadas. Por arriba de la línea cero, por debajo de la línea cero o entre la línea cero. Y entonces la manera en que nosotros vamos calculando por simples sumas y restas eh, eh, los valores correspondientes. ¿Alguna duda? Creo que no, profesor. No, perfecto. Eh, vamos a hacer clear drawings y observen. Aquí hay algo importante, normalmente en sistema ISO a veces no vienen las tolerancias como tal, sino viene ubicada una nomenclatura, como la que ustedes observan aquí. ¿Este es un agujero o es un eje? Un eje, ¿no? Un eje, muy bien. Entonces la nomenclatura cuando hablamos de ejes lleva letras minúsculas. Esta es una letra y este es un grado internacional de tolerancia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta letra nos indica la posición de la tolerancia con respecto a la línea cero, como se los expliqué. Con respecto a la línea cero. La línea cero, que es la medida nominal. Y este 7, y este que está aquí, es el grado internacional de tolerancia el JIT, o grado internacional de tolerancia. ¿Cuál un... Grado internacional de tolerancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos no son valores, sino es un índice a partir del cual yo puedo sacar los valores correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, sí está claro qué significa la H y qué significa el 7A. pueden ver que el H y el L puede cambiar por F, por ejemplo. Y esa es otra posición de tolerancia. ¿Y qué quiero hacer con esto? Observen, vamos a, a tratar de, de representarlo gráficamente, lo que nos está diciendo. Este de acá no lo puedo sacar ahorita, porque todavía no, no se los explico, pero este de acá sí, porque nos están dando que... ¿Qué nos está dando aquí? Chicos, ¿qué creen que sea eso? Nos están dando las desviaciones que. Mínimas, máximas, ¿no? La desviación la mínima y máxima, sino que nos están dando la desviación superior y la desviación inferior, y tenemos un escenario como este, porque tienen los signos negativos, ¿cierto? Ah, Chic cierto. Chicos, Sí, sí, sí. Ah, entonces, si nos están dando la desviación superior y la desviación inferior... Con signo menos significa que están hacia abajo. Entonces, la manera aquí muy rápida que yo podría calcular la tolerancia es simplemente la medida máxima va a ser igual, ya me había dicho mi profe, la medida nominal menos la desviación superior. ¿no? Y eso me va a dar 25 menos 0.020 lo cual me va a dar 24.980, ¿cierto? Sí, dice bien mi cuenta, o ya me estoy apentontando. Está sí, bien, sí. Milímetros, ¿no? No son manzanas, ni peras, ni nada, porque el sistema ISO. Y la medida mínima, pues el profe ya me dijo, ¿no? Ya, este, los de mi repaso... Me dijo, es la desviación inferior. La desviación inferior es la que está más abajo ahí. 25 menos punto 0, eh, menos punto 0, Y eso me va a dar 24.9, eh, 6, no es cierto, 9, 5, 9. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí, Bien. Sí se entendió entonces no sé si haya dudas creo que ninguna profe. muy bien entonces esa es la manera eso es lo que representa esto. ¿qué significa? es en realidad esto que F está a punto 0.20 de la línea 0 esa es la posición F y que la, toler la magnitud de la tolerancia, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál sería la magnitud de la tolerancia? La magnitud de la tolerancia va a ser igual a la diferencia entre la... En valor absoluto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entre .041 y .020. Y la tolerancia... El valor de la tolerancia sería .019. ¿Sí están de acuerdo? No es cierto, punto 021, ¿Sí, sí están, está, ¿es cierto? Sí, es 21. Sí es punto 021, perdón. ¿Sí se entiende esto? Chicos. Sí, con, no. toda, con toda confianza, si no se entiende, pues díganlo. No hay dudas, entonces. ¿Puedo continuar? Sí. Excelente. Vámonos con lo que sigue. Entonces, ya entendimos esto. Entonces, las tolerancias pueden ser representadas de varias formas con la indicación normalizada. Esta es una indicación normalizada ISO. Ahora, los grados de tolerancia, hay tablas como estas. Normalmente son tablas que vienen en diámetros y nos dan los valores, ¿no? Mayor a 3... Mayor, menor o igual a 6. Aquí dice mayor a 6 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Buscamos 7. Y en este caso creo que era 25, ¿cierto? Observen. La magnitud de la tolerancia para el grado internacional 7, para el IT7, es 21 micras. ¿Cuánto es lo que calculamos nosotros de magnitud de tolerancia hace ratito? Justo 21.021, ¿no? 0. Que, que es exactamente 21 micras. ¿Están de acuerdo? Entonces, estas tablitas nos ayudan a sacar las magnitudes de las tolerancias y va desde el grado IT01 hasta el 016 entre más grande sea pues mayor magnitud de tolerancia hay por ejemplo acá hay 1300 micras 840 micras y estas son muy cerradas 1.5 micras, no manchen ya son para cuestiones de ultra precisión de calibre, no estas son para piezas normalmente para manufacturar todo lo que está por acá y todo esto de por acá es seguramente alguna pieza que primero se forja y luego se va a maquinar o va a tener una operación adicional de acabados. ¿Por qué? Porque está muy grande la tolerancia. Si ¿Sí se entiende cómo se calculan entonces las tolerancias, se busca el rango de diámetro y se busca el grado internacional de tolerancia y lo que vamos a encontrar aquí en medio en micras son eh, las magnitudes de la tolerancia. ¿Tú das? No, lo Perfecto. Bueno, al no haber dudas, continuamos con lo que sigue, que es exactamente, obviamente esto es preciso, muy preciso, ¿no? Hay 26, 27 posiciones de tolerancia desde la A hasta la ZC, tanto en ejes como en agujeros, la diferencia es que uno es en mayúsculas y otros en minúsculas. Y observen, la diferencia también es que de la A a la ZC empieza de esta manera, y de la A a la ZC empieza de esta manera en los agujeros ¿de acuerdo? 17 posiciones perdón, 27 posiciones de tolerancia es decir, puede venir la medida nominal combinada con A con ZC, no sé o con A y van a venir acomodadas de diferente manera ahora observen todas estas están por arriba de la línea 0 estas están como aquí en medio y estas están por debajo de la línea cero. Estas están por abajo de la línea cero. Esta está como en transición y estas están por arriba de la línea cero. De tal manera que todas las que están por debajo de la línea cero, simplemente las medidas reales van a ser menores a las medidas nominales. Todas las que están por arriba van a ser las medidas reales, van a ser mayores a la medida nominal. De acuerdo a las que están en transición, pues tendríamos que sumarle la, la desviación superior y la desviación inferior. Y H, las h's en particular, tienen una característica. Las H es la medida, por ejemplo, para el eje mínima, empieza en la medida, la medida máxima empieza en la medida nominal. Y la medida mínima es la, la, la diferencia entre la medida nominal y la tolerancia. Para el agujero, la, la, el valor mínimo del agujero empieza en la medida nominal, es decir, toma el valor de la medida nominal y simplemente la medida máxima del agujero se le suma eh, la, la magnitud de la tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que en un ajuste donde los ejes sean y el agujero sean HH eh, van a coincidir en algún punto eh, en su medida y se considera ese, eh, ese ensamble o ajuste de juego, aunque no tenga espacio de juego, porque por simple gravedad se supone que el eje podría pasar a través de la puerta. Muy bien. Entonces, ¿esto está claro? Bueno, espero eh, hay dudas hasta aquí. De mi parte, no. Ok. El ajuste entre dos partes coincidentes puede definirse como la relación entre ellas. Hay tres tipos básicos de ajuste, de holgura, de interferencia y de transición. Y me voy a ir a los ejemplos gráficos para que quede claro. Aquí, este es, es un tipo de sistema de agujero básico. Agujero básico. Básico. ¿Por qué? Porque hay un solo agujero. Que es este que se combina con tres diferentes tamaños de eje ¿de acuerdo? ¿y qué pasa? en el primer caso pues, las medidas del eje están por debajo de la línea cero o la de la medida nominal, las medidas del agujero están por arriba de la medida nominal luego entonces aquí entre estos dos siempre hay un espacio que puede ser este o que inclusive puede ser este valor entonces, este, este ajuste se llama ajuste móvil o de holgura o con juego. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque siempre hay un espacio entre la medida, entre las medidas mínima y máxima del agujero y las medidas mínimas y máximas del eje. Porque el agujero siempre es más grande que el agujero. Perdón, el agujero siempre es más grande que el eje. En el segundo caso, observen, este caso, por ejemplo, el eje pues tiene desviación inferior y desviación superior, ¿no? Y de repente, en algún escenario, se va a mezclar con la medida mínima del, del este del eje, del agujero, ¿no? Por ejemplo, observen aquí. Híjole, me tocó que la medida mínima coincidió con esta medida. Ok. Y, observen, aquí no hay bronca porque aquí no se tocan, Entonces, aquí hay juego cuando sucede este escenario de acá abajo y aquí hay interferencia, porque el eje es más grande que el agujero. Entonces, a este tipo de, de ajustes se le conocen con el nombre de indeterminados. A veces presentan holgura, a veces presentan juego. Y viene el ajuste que se le conoce con el nombre de fijo. ¿Sí? Con el ajuste de fijo. ¿Y por qué es fijo? Porque el, el eje siempre, siempre es más grande que el agujero. ¿Saben el agujero a dónde llega? Siempre está más grande el eje que el agujero. Entonces, este tipo de ajustes se llaman fijos o de interferencia porque precisamente sirven para unir piezas de manera fija. ¿A qué me refiero con esto? Con algún actuador mecánico, con algún calentamiento del, del agujero y un enfriamiento del eje, se ensamblan por contracción térmica y cuando recuperan sus condiciones de temperatura original, pues ya quedan fijos como un solo eh, elemento mecánico. Y por eso se le conoce con ajustes fijos o de interferencia. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. Entonces hay tres tipos distintos de, de ajustes. Me voy... Ya de lleno aquí, bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, ahí los pueden estar viendo. Estas son de dónde sacan las, las posiciones de las tolerancias. Hay gráficas, ¿no? Para diferentes tipos de, de diámetros, de 6 a 10, por ejemplo. Este aplica solo de 6 a 10, al grupo de diámetros de 6 a 10. De tal manera que si yo quisiera saber la distancia de la posición de la tolerancia de A minúscula, ¿Cuál sería aproximadamente, chicos? ¿Dónde inicia la tolerancia? Cuando tenemos la letra A. Chicos. No empieza como en menos 265. Micras, ¿verdad? Sí, micras. Entonces, ¿esta, ¿esta gráfica aplicaría para un eje o para un agujero? Para un eje, ¿no? Porque son minúsculas. Muy bien, para un eje porque son minúsculas. Entonces, ¿me podrían decir cómo calcularían la medida mínima, perdón, la medida máxima de este de, esta, de este eje, ¿cómo la calcularían? Es la nominal menos la superior, ¿no? Menos la desviación superior, que en este caso serían menos 0.225 micras, ¿cierto? ¿No son como 75 más o menos? 275 más, sí, sí, tienes toda la razón. Aproximadamente, ojo de buen cubero. ¿De acuerdo? Y la medida mínima del eje sería igual a la medida nominal, nominal, menos 275.275 .275 milímetros, menos la magnitud de la tolerancia. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos o no? Sí, profe. O oh, la desviación superior, la desviación inferior, ¿no? como lo quieran llamar. Es decir, la distancia que va a haber entre la medida nominal y esta medida, que sería aproximadamente 300, ¿cierto? Bueno, a ojo de buen cubero. ¿De acuerdo? Chicos. Sí, profesor. Bueno, esa es la manera que nosotros vamos calculando. Ahora, obviamente, esa medida no puede variar entre más de 10 y hasta eh, a partir de 6. ¿no? Estas son las gráficas. Y pues, se van a encontrar para rangos de diámetros diferentes gráficas. Voy a poner la gráfica del agujero. Es al revés. Pues. ¿Sí? Y, bueno, pues ahí está, ¿no? Normalmente los ajustes móviles van de, H, de A a H en las dos posiciones. Los de transición o indeterminados van de J a N. Y los de interferencia van de P hasta la ZC. Son combinaditos. ¿Cómo que combinados, profe? Sí. Esta es la medida estandarizada en ISO para un agujero, pero ya combinaditos se expresan así, 50H8, G7. Medida nominal para los dos, posición de tolerancia, grado internacional de tolerancia para el agujero, porque es mayúscula, y para el... eje. Y observen aquí, 63H7J6. Esta J es minúscula, ¿no? Hay un errorcillo. Y a partir de eso nosotros tendremos que calcular nuestras medidas. Ahora, ¿cómo las calculamos? Antes de, de empezar con esto del de, de, de sistema inglés ANSI, ¿no? para que ustedes lo, lo puedan... Me voy a pasar. Ahí está el tema del sistema agujero básico, cuando el agujero no varía. O sea, sí varía en tolerancia, pero es un solo tipo de agujero con diferentes tipos de ejes. Y el eje básico es cuando el eje tiene su tolerancia y tiene su variación, pero es un solo eje que se combina con diferentes tipos de agujero. ¿no? Son los dos sistemas que hay. Normalmente las tolerancias se regulan ¿no? cuando hay fina, media, grosera, muy grosera, o sea, muy gruesa, pues hablan de, eh, de desviaciones admisibles, permisibles a la nominal, aquí te marca cuáles son las sugeridas, ¿verdad? Y bueno, hay diferentes aplicaciones, o sea, no todas las combinaciones de A, la Z, C se usan, las más usadas son algunas de estas, en sistema de agujero o de eje básico, la combinación de precisión es H6, con P, hasta G5 fino de H con eh, Z eh, S hasta E, no esmerado y así, no un poco esmerado. Estas tablitas son de un cursito que tomé sobre eh, troqueles y, este, y es como nos los dieron unos españoles, por eso ves, ven estos términos de esmerado, grosero, poco grosero, no cosas así. Pero bueno, esta tablita te dice todo, holgado, giratorio, deslizante, deslizante, holgado, giratorio, en qué tipo de características de pieza se pueden utilizar y para que tú determines los ajustes. Y ahora aquí está la otra parte fundamental. Los más utilizados se desglosan en una en una tablita como esta que es eh, observa que está en micras y que obviamente pues tiene cierta combinación de letras que puedes utilizar y de eh, diámetros. ¿no? Todo lo que está aquí adentro son desviaciones superiores e inferiores. Y ya directamente sabes si sumas o restas, si restas y si restas, si sumas y si sumas. ¿no? Entonces, y esto está en micras, obviamente. De tal manera que ya podrías calcular la medida nominal de cualquier diámetro que esté entre este rango y este rango de aquí. Eh, y ahorita vamos a hacer un par, bueno, van a hacer un par de ejercicios de esto. Eh, este es para ejes, ¿no? Ahora vamos para los agujeros. Es la misma tablita, con pues los más utilizados. Y puedes observar que acá están las desviaciones, al final de cuentas, inferiores y superiores. Muy bien. Ahora, ¿qué, qué, qué quiero que te des cuenta por acá? También observa. Hay veces que eh, nada más tenemos el K5 o, o aquí en el los G. Vamos a ver. Tenemos G5, G6, G7. Y observa. Estos son es los valores de G, ¿no? Estos de aquí. Estos tres. Como G es una posición de tolerancia. Observa. La posición de tolerancia inicia en, dos, en 2. En menos 2 micras. Si lo alcanzas a ver. Entonces, ¿qué pasaría si te encuentras y te topas con un G8 y que no está en esta tabla? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Te ¿Puedes ir a G7, tal vez? No, yo lo que haría es... Bueno, observen, ¿qué carácter ven que G5, G6 y G7 tienen de, de similar? ¿Todos empiezan en dos? Sí, ¿qué quiere decir eso? Acuérdense de la gráfica que acabamos de ver y relacionen. Significa que la tolerancia... Acuérdense de eso siempre, que la tolerancia, esta distancia que está aquí, esta chiquita de aquí, es menos punto cero, cero dos, ¿cierto? ¿Sí, chicos? Entonces, para todas las G, es menos punto cero cero dos. Y así si es G8, pues nos tenemos, es el G8, nos tendríamos que ir a buscar en la primera tabla que les enseñé, el G8 para el diámetro, por ejemplo, de 10. Y eso nos va a dar un valor de tolerancia, ¿cierto? Y ese valor de tolerancia simplemente a la desviación inferior se lo sumo y ya puedo obtener eh, la desviación sub, este, inferior, perdón, Infer inferior. Y ya puedo resolver el problema si no tuviera yo ese grado. ¿Sí quedó claro, Gerardo? Sí, profe. Perfecto, ya les enseñé las tablitas. Hay más, miren, observan, hay otras. Y vamos a, vamos a hacer este ejercicio. Anoten los ejercicios. Les doy chance de que los anoten. ¿Ya los anotaron? Yo Perfecto, vamos al primero, vamos a calcular, indica el tipo de ajuste y calcular las desviaciones de diámetro superior e inferior, tolerancias, diferencias, juegos y aprientes, todo lo que nos está pidiendo, vamos a ver. Me Voy a regresar a la tablita. Y vamos, yo les voy a ayudar con el primero. Vamos, para que lo recuerden. Seguramente esto ya lo vieron. H8 está aquí. ¿Y cuánto de la medida nominal, chicos? 80, ¿no? Sí, 80. Dice hasta 80. Entonces... Esta es la, la coordenada que relaciona el H8 con hasta 80, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces acá lo voy a poner. Para agujero, medida mínima del agujero 80 milímetros. Ahí mismo me lo está diciendo. Medida máxima del agujero. 80 más 0.046. No va a ser 80 más 46, cara. Haces eso y te corren de la planta por no saber convertir micras y porque vas a costar un montón de lana en errores en las piezas. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. Ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí de cómo saqué las medidas? ¿No? No, ninguna. Perfecto. Ahora, para el eje, nos tenemos que ir a la tablita. No es la misma tabla. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es irme y obviamente no borro esto, aunque ahí se va a ver todo atrás. Este, papelada, pero bueno al final de cuentas ahí está Entonces pues hacemos lo mismo nada más que no está ahí, sino está hasta H8 acá. y este es el valor ¿cierto? entonces para el eje la medida máxima va a ser no, no es más para la derecha porque creo que ahí es de ah, sí, sí. una a la derecha uno a la derecha. Es que no quiero borrar todo. Ah, bueno, vamos a borrar esto. Se me estaba olvidando. Tienes toda la razón. Entonces, es esta de acá. Con esta. Y entonces es este valor. ¿Cierto? Sí, estamos bien. Sí. Ahí está. Ahí estamos. Ahora sí. Para el eje, y hasta la medida máxima, es 80. Y la medida mínima va a ser igual a 80 menos .046, que es igual a 79.954. Sí, 954. Sí. Perfecto. Observen, ahí están las medidas del agujero y del eje. Y ya tenemos aquí las medidas de cada uno de ellos. Sin embargo, no, no es solo eso lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos está pidiendo eh, qué tipo de, de ajuste es. Yo lo puedo hacer, representar gráficamente para que, que ustedes lo puedan observar. Y ahí está mi gráfica, ¿no? De desviaciones como las que nos habíamos eh, habíamos visto en la teoría, y simplemente que digo, ah, bueno, aquí está el agujero, y aquí está el eje. Así está. no Entonces, y como también ya sabemos que la combinación HH es de juego, pues puedo decir que el ajuste es el ajuste de holgura móvil de juego. Y automáticamente puedo sacar el juego mínimo que va a ser igual a 0 milímetros y el juego máximo que va a ser igual al valor máximo, la medida máxima del agujero menos la medida mínima del eje. Y eso me va a dar igual a 80.046. Menos 79.954. Y eso es igual a cuánto, chicos? 0.92. No, no, no, no, sí, 0.92 sí, milímetros. Ese sería el juego máximo que puedo haber entre esas dos piezas. Y pues, con eso eh, te habríamos calculado el primer ejercicio. Voy a poner en pantalla para que ustedes calculen. No sé si hay dudas hasta aquí. Creo que no, profe. Perfecto, bueno. Vamos a ponerle clear ya a todo esto. Y me voy a ir al ejercicio siguiente, pero de una vez tómate el tiempo para calcular. Te voy a poner primero los agujeros. H, H y HIP8 para 60 y para 128 luego voy a poner los agujeros para que calcules N7 y J8 ya luego haces los cálculos que hicimos extra nosotros yo voy a poner en las tablas porque como no te he compartido la presentación pues no las tienes a la mano ¿de acuerdo? entonces eh, no pierdas la posición vámonos ahí está Saque los valores para cada una de esas características. Profe, ¿pudiera moverte en todo de su mouse, por favor? Mi mouse. Ya lo quité. Ya no estorba. Y es que justo estaba en la el... cuaderno El profe. Ya tienen los valores. Pero, profe, ¿hay forma de que me lo a tu otro lado para que se pueda ver el P8? Ay, ay, ay, sí, cierto, ¿verdad? No tenemos P8. Déjame ver. Esta cosilla. Ahí está bien. Ya la subí, ¿no? Ahí no estaba. Me parece que aún no se ve. Ah, bueno. Hasta P7 llega. Entonces, a ver, ahí es donde tenemos que hacer lo que les dije. Vámonos. A ver qué característica tiene Pep y qué, qué rango de valores es, chicos. Ah, que el inferior todos son seis, ¿no? Todos son seis, ¿sale? Bueno, tomen en cuenta eso. Y ahora vámonos acá. Para que lo hagan. Espérenme, te disculpen que me regrese yo así, tan groseramente. Ya, vamos por acá. Ya está. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ahí, aquí. Saquen el GIT 8. Sí es 8, ¿verdad? ¿Para qué valor? 128. Ahora entre 120 y 180. Valor, ¿no? 63 micras. ¿Qué significa? Dice, me dice este eh, Gerardo, me, dice, me mencionó que todos empezaban en 6, ¿no? Las P. ¿O en cuánto? Pero creo que para sí. el de 128, profe, era diferente. Creo que empezaron en 60 y algo. Muy lo... bien rápido, nada más que... No, sí. no vamos a anotar bien el número bueno pero según yo para el de 120 algo este era diferente bueno ahí están 63 ya, ya apuntaron este de 63 ¿qué es ese 63? es esto lo que mide esto ¿están de acuerdo? chicos sí. bueno entonces me regreso ya a la otra tablita ya teniendo ese valor. Y me regreso a la otra tabla. No me acuerdo qué diapositiva era. Rápido, Ahí está. Para 128 sí empezaban acá, mira. 43, ¿no? Sí, bro. Bueno, Salud. gracias. ¿Cómo calcularon los valores? A ver, 128. La medida mínima del eje, ¿cuál fue? Del agujero, ¿no, profe? Del agujero, perdón, del agujero. Es 128.043. 128.043, ¿cierto? Chicos, y la medida mínima, digo, sí, ¿y la medida máxima? 128.106, creo. 128 más más punto cero lo más punto cero, ¿cuánto fue lo que calculamos de la tolerancia? Háblenme. 063 ¿cierto? 063, o sea, 063 más 43 son puntos, son 63 más 43 son 106, entonces son 128.106, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto, entonces ya tienen medida máxima y mínima, ¿no? El otro, en el, eh, el otro, ¿cuál era? Era H6, ¿no? Sí, el eje del de 60 Ajá, H6 ¿Ya sacaron sus valores también? Para ya. que ya, no, ya nos vayamos a Ahora vayan, vámonos al Ustedes me dicen ahorita Si no, ahí no estorbo Si ahí no estorbo, este, ya Saquen ahora los valores de agujeros ¿Ya quedaron? Eh, yo tengo que para el de N7 es menos 9 y menos 39, me parece. En el motivo tengo lo mismo. N7, N7 es, es este, ¿no? Ajá, pero pues tenía 60, profe, de, era 60 en ese. Ah, ok, es este de acá, perfecto, muy bien. Y el otro es 128, ¿qué? ¿J8? ¿O qué era? Ajá, exacto. Tira sí, J8. Sí. Bueno, o sea, tengo que es 2 y 41 positivo. En los 22 y 41 positivo, saquen las medidas... Nominales de agujero y eje. Y ahora comparen y díganme qué tipo de ajustes se tienen en cada ejercicio. El segundo sería holgado y el primero, ¿cuál era el que estaba en medio? O oh, no sé si podría ser fijo porque creo que chocan un poquito. A ver qué valor estuvieron en el 60. ¿Qué era 60 qué? ¿El agujero o el eje? El tratamiento de la nomenclatura, 60. N7 y H6. Y H6. H6. Ok. A ver, si es así, eh, el agujero siempre es más grande que la medida nominal, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Mayor que por acá. En cualquiera de sus dos medidas. ¿Cierto? Y el eje no. El eje es menor o igual a la medida nominal. ¿Cierto? ¿Sí comparan los valores o no? Sí. Eso quiere decir que es un ajuste de interferencia, ¿cierto? Lo fijo. ¿De acuerdo todos? Sí. ¿Cuál es la interferencia máxima? ¿Y cuál es la interferencia mínima? Denmelas. Acuérdense, ¿cuándo se va a dar la interferencia más grandota? Cuando el eje está más grande y el agujero está más chiquito, ¿cierto? Sería de 20 micros, ¿no? 20 micras, más vale, 20 micras. ¿Y el mínimo? Menos 9 micras, ¿no? Bueno, 9 micras, no, no menos, porque son, son en valor absoluto, ¿cierto? Ok. Vale, ahí están, muy bien. Y el otro es 128J8, ¿o cómo era? Sí, J8P8. P8. P8, P8 min, minúscula, ¿verdad? Y acá, ¿cómo está la onda? A ver, ¿cómo, ¿cómo les quedaron los valores? Máximo... A ver, vámonos con agujero. Medida máxima. ¿Cuánto les dio? 128.41... O sea, 128.041. 041... ¿041? ¿La máxima? Bueno, sí, fue. Okay. Es... ¿Los demás sacaron la misma medida, máxima? Sí, yo tengo la misma. Ok, ¿la otra? Y la otra, bueno, yo tengo que es 127.978. 978. 97, 8. Perfecto. ¿Y eje cómo estuvo? ¿Medida máxima del eje? ¿Cuánto? 128.043, aquello, yo no sé si estoy bien. 043, vale. ¿Y la medida mínima? Uh, 120. Uh... No. Yo creo que esa es la mínima, profe, la de arriba. Ah, sí, sí, sí. Y la máxima es 128.56. Esa es la mínima y esta es la, la máxima, la ponemos acá: 128.56 punto 106 perfecto está bien está bien también lo que estaba mencionando su compañero no se estaba revolviendo ahí en la posición ahora observen comparen qué pasa cuando qué pasa cuando el agujero está en su estado mínimo qué se presenta siempre hay como pues que esté fijo no que esté fijo. Siempre, siempre hay interferencia no o sea, así es ¿Y qué pasa cuando el eje está en su máximo y el agujero está en su mínimo? Es la interferencia máxima, ¿no? También hay interferencia, entonces es un agujero es una justa de interferencia, ¿están de acuerdo? Chicos. ¿Sí o no? Sí, sí, estaba viendo y creo, siempre hay interferencia, ¿no? Siempre hay interferencia porque el eje siempre es mayor que el agujero. ¿Ya vieron los valores? ¿Cierto o no? más ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Excelente. Bueno, con eso cerramos la parte de los ajustes en sistema eh, ISO. Y ahora vámonos con los sistemas, y no sé por qué lo dejé de compartir, pero bueno, lo volvemos a compartir. Vámonos con los de sistema ANSI, que tienen una ligera variación, pero al final de cuentas es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nada más que se clasifican de manera distinta, chicos. ¿Y a qué me refiero con los que se clasifican de manera distinta? Eh, se clasifican por la simbología RC RCLCLT. LN y FN. Ajuste con rotación y deslizamiento son los RC, los LC son ajustes holgados de localización, son ajustes de holgura los dos, RC y LC. El LT es de transición de localización y los LN y FN son de interferencia los dos y uno es de interferencia de localización y el otro es de interferencia de fuerza en caliente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar, por ejemplo, este buje que está aquí, eh, este buje que está aquí que es este ensambla en esta pieza este es un perno este de acá es el buje el que está acá, eh, con esta dirección el corte porque cuando cambian de dirección los cortes significa que son piezas di distintas no entonces esto es un ensamble entonces acá tenemos un buje tenemos la pieza y tenemos un perno entre el perno y el buje hay un ajuste RC4 entre el buje y el la pieza, hay un LN, L3. Significa que el eje gira y se desliza sin problemas en el buje. Y el LN significa que el buje entra a presión con un actuador mecánico y ya no se puede mover de ahí. Eso es lo que significa. ¿no? Y bueno, pues hay, aquí hay de diferentes tipos, ¿no? Aquí hay otro FN2. FN2, a ah, esto significa que esta parte de la pieza, esta pieza se dilata, esta pieza se enfría, se mete en la pieza y cuando están en sus temperaturas, uno enfriado y otro caliente, se deja ahí, cuando recuperan sus eh, temperaturas originales ya no se pueden mover, ¿no? Y esas son de fuerza por contracción en caliente. Entonces, esa es la nomenclatura. De tal manera que, bueno, pues hay RC1, RC7, RC9. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a la otra? Acá no, no manejamos dos gráficas independientes. Aquí directamente las gráficas están, las RCs están, eh, aquí miren, directamente. Entonces, tú pueden ver que la RC1 tiene poca tolerancia pequeña. Y las RC9, pues tienen juegos más grandes, ¿no? Acá están los orificios y acá están los ejes. Todos los agujeros u orificios, su medida mínima es la medida nominal. ¿Por qué? Chicos, Chicos. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón, se me tomó un poquito a mí. Ah, ya. ¿Qué? ¿cómo logro definir que todas las medidas mínimas de cualquier agujero que sea RC1 hasta RC9 tienen el tamaño nominal o la medida básica? ¿Por qué? Vean. ¿Todos, todos empiezan ahí en la línea, ¿no, profesor? Porque todos empiezan en la línea, exactamente. Los ejes sí, no. Los ejes siempre son más pequeños y por eso es de holgura. el, eje, el, el este, este tipo de ajuste RC, ¿no? Y vamos, eh, miren, van a encontrar tablas como estas, van a encontrar tablas de diferentes tipos. Pero pues la idea es exactamente la misma, observen. Vamos a encontrar un, un rango de valores y vamos a hacer un ejercicio rápido para ya ir terminando con el taller. Vamos a hacerlo uno que diga 1.5 pulgadas RC2, que es el que tengo ahí en la tabla. ¿Vale? ¿Sí, chicos? Entonces nos vamos a agujero y le decimos medida mínima. Pues va a ser igual a 1.5 porque todas las gráficas empiezan en, este, en ese valor, ¿cierto? Y la medida máxima del eje, del agujero, va a ser 1.5. Y nos vamos a esta tablita que tengo aquí. Y observen, tolerancia del orificio, dice más 0.06, pero son milésimas de pulgada. Aquí está la magnitud en pulgadas y esta es en milésimas de pulgada. Ahí está, más 0.06. ¿Sí lo observan? Chicos. Más punto .0006, ¿no? Sí, porque son milésimas de pulgada. Entonces, aquí sería que el valor máximo del eje van a ser este valor. ¿Sí está claro? Chicos. Sí, profe Y ahora observen, estoy en RC2, significa que mi... Medida nominal es 1.5 y luego le sumo este valor, en milésimas de pulgar. Pero este valor no lo tengo y este valor es la desviación inferior, perdón, la desviación superior. ¿Están de acuerdo? Pero también es la holgura mínima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la medida mínima del agujero. Y la medida máxima del eje. Y entonces este es el juego mínimo. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué pasa con ese juego mínimo? Como esta tablita que yo manejo aquí... Me da el juego mínimo o holgura mínima... Ah, entonces digo lo siguiente. Ya tengo el juego mínimo. Y el juego mínimo va a ser igual... A la medida mínima del agujero... Menos la medida máxima del eje. ¿Sí? y, pues ya tengo el juego ya tengo la medida mínima ahora lo que no tengo es la medida máxima del eje, ¿no? entonces la medida máxima del eje va a ser igual a qué? a la medida mínima del agujero ¿cierto? menos el juego mínimo ¿de acuerdo? entonces la medida máxima del eje va a ser igual a la medida mínima 1.5 pulgadas menos menos 0.004 y esto va a ser igual a 1.4996 pulgadas ¿cierto? Chicos, y la medida mínima del eje va a ser igual a 1.4996 menos la tolerancia del eje, que es cero .0004. Y esto es, me da igual a 1.4992, ¿cierto o no? ¿Dudas? No, ninguna. ¿Quedó claro esto? Chicuelos, ¿quedó claro? pues sí, sí. Pues, eh, no te vi muy convencido canijo eh, es que le andaba agarrando la onda pero sí yeah. vale. está bien, vamos, acá otro ¿Selate? vamos a hacerle este otro este es LC vamos a hacer uno, vamos a ponerlo por acá vamos a poner LC, vamos a ponerle 2.5 pulgadas LC4, ¿les parece? Vámonos con el agujero. Todos los agujeros empiezan en la línea 0. Medida mínima del agujero 2.5 pulgadas. No hay pierde. Ahora, vámonos de lleno a buscar 2.5. 2.5 está aquí. Y es LC4 la que quedamos, ¿cierto? ¿Sí o no? Estos son los valores que vamos a trabajar. ¿Están de acuerdo todos o no? Medida máxima del eje. Medida máxima del eje 2.5 más... .0045. y eso va a ser igual a 2.5045 mil cuarenta pulgadas. ¿Hasta ahí vamos bien? creo que se equivocó en el signo. Sí, ¿En qué? En el signo, le puso menos. Ah, sí le bien. puso menos. Ya. Ah, acá, acá le puse menos y es más. Tienes toda la razón. Y en el eje... Ahora, el eje tampoco tenemos este, los valores, pero el juego mínimo es cero, ¿cierto? Acuérdense, ahí dice holgura mínima, nos está diciendo que es mínimo, es, eh, es este cero, ¿no? Ahí lo dice la tablita. Entonces aquí decimos la medida, me acuerdo de lo que me dijo el profe, la medida mínima del agujero menos medida máxima del eje. Y se lo estoy poniendo en este en eh, este con mayúsculas y minúsculas como para diferenciarlo, ¿no? Entonces acá es cero es igual a medida mínima del agujero. Entonces la medida mínima del agujero resulta ser que es la medida mínima del agujero resulta ser que es igual a la medida máxima del eje. ¿Están de acuerdo todos? Entonces la medida mínima del agujero. Digo, la medida máxima del eje. Porque ya la del agujero ya la sacamos. Medida máxima del eje. Es igual a 2.5. Y la medida mínima del eje. Para este caso, para un LC4. Es 2.5. Y ahora sí. Le resto, en lugar de sumarle, tres milésimas de pulgada. Perdón, tres milésimas de pulgada. Ya le estaba yo poniendo de menos. Y esto va a ser igual a 2.497 pulgadas. ¿Sí estamos de acuerdo? Alex, ¿ya le, ¿ya le agarraste el, el PEX o todavía andas ap, ap, apentontado? Ya, profe. Ya, excelente. Me da gusto. Muy bien. Vamos con uno último para ya cerrar esto, este capítulo del repaso. Me faltaría ver GDTs en, en otro repaso. Me voy a ir a este mero. Sí, porque no tengo gráficas de FN. Vamos, háganse este ejercicio y les voy a poner yo el ejercicio acá. Nada más le voy a poner. Háganse un... Y nada más tengo dos opciones, así es que no hay mucho para dónde hacerse. Les voy a poner punto 5 N 1 LN1, perdón. LN1 la única consideración que les voy a decir aquí es que acá dice interferencia máxima ¿de acuerdo? y acuérdense que en lugar de holgura me está dando el dato de interferencia aquí ¿sí? entonces acuérdense de eso y repito entonces había yo dicho por acá punto .5 FN1 FN1 y aquí, pues simplemente les dije, el dato viene de interferencia máxima. Y la interferencia máxima se da con la medida mínima, digo, la medida eh, máxima del eje menos la medida mínima del agujero. ¿De acuerdo? ¿Sí ¿Están de acuerdo todos? chicos. Sí, profe. Bueno, entonces, calcúlenme los valores. Yo nada más les ayudo a sacar el el valor, que es, pues, no está tan difícil, es este, lo, es esto lo que vamos a usar, y ustedes denme los valores del orificio y del eje. Y con eso, prácticamente, salvamos el taller del día de hoy. Ya quedó chicos, pero ¿Sí? De ¿Ya se durmieron o ya o se hicieron bolas? Creo que ya, profesor, no, no sé. A ver, entonces, díganme los valores. Vamos, a agujero. ¿Cuáles fueron las medidas de los agujeros? La medida mínima, pues ya saben todos, ¿no? Punto 5, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Medida máxima? ¿Cuánto fue? Es punto cinco mil ¿cierto? Excelente. ¿Y los ejes? A ver cuánto les digo en los ejes. El mínimo me da igual de punto mil Me da igual a punto ok. ¿Y el máximo? De punto 5007. ¿Sí le salió lo mismo a todos los demás? Sí. 7. Checamos interferencia máxima es .007, ¿cierto? Sí o no. Sí. sí. Entonces esto es igual al máximo del eje. Menos el mínimo del agujero. ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? Fíjolos. Ahí está, 5.5 el máximo del eje. La medida máxima del eje. Excelente. Punto 5007. Luego a ese le restamos... Este, punto 0,003. ¿no? Le restamos... No, le restamos acá, dice .003, ¿ya te fijaste? Y por eso le sale cuatro, eh, porque es siete menos .0003. Y por eso acá le sale cuatro. Estos signos también nos, nos indican si vamos a sumar o vamos a restar. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Colegas? Creo que no. Todo bien, profe. Excelente. Bueno, pues, eh, no sé si con esto eh, el repaso les ha servido para eh, recordar este, este tipo de cosas que es, eh, son fundamentales dentro de la industria, son aplicables. Son muy utilizadas y que creo que pues, siempre bien vale la pena tener este recordatorio de temas selectos de, de su área de ingeniería, como es este tema de las tolerancias. No sé si haya más dudas, si no, con esto cerramos el taller del día de hoy. La semana que entra tenemos talleres. Sé que ha estado demandante el, el, el periodo de las... De los talleres, agradezco a todos su esfuerzo por estar presentes y por estar este, participando, es, les va a servir a ustedes para sus exámenes, no dejen de asistir a los que tengan que asistir, estamos diseñando los eh, talleres, eh, los IMAS están invitados o a sea, los talleres de, de, de los IDAS también, por ejemplo, el de ayer era para idas particularmente, pero ustedes revisaron CNC, procesos avanzados de manufactura, diseño de herramientas, que son tópicos que, que les dan valor también agregado. Entonces, por eso los estoy invitando a ambos talleres. ¿no? A veces, si les digo, este es para puros IMA, si quieren entrar, pueden entrar, porque a veces los de IMA se focalizan más en la forma del, del taller de Ceneval. No sé si ya, ya bajaron sus guías, va a haber una nueva sección sobre lectura y español en el CENEVAL. Bajen sus guías porque hay una nueva sección dentro de la evaluación y que hay que considerar también. ¿Sí? Y bueno, eh, por otro lado, pues ya la semana que entra tenemos más talleres. Ya viene el registro del de examen integrador, ya me pidieron la lista. Ya pasé a Alejandro, a Diana, a Jean Paul, a Rafael para examen y a, este, y a otro chavo que no está aquí en el curso, ¿no? Y ya este, con eso eh, les mandarán un correo de graduaciones para decirles eh, cuándo se tienen que registrar el examen integrado. Los demás, pues ya saben que en el 7 de abril tenemos el examen Ceneval. Bueno, en esa semana antes de irnos de vacaciones tenemos el Ceneval. Así es que por eso están acelerados los talleres, porque si no nos da tiempo de ver todos los temas de, eh, de repaso. Obviamente, este, agradezco también su tiempo. La, en la semana que entra voy a tener, eh, me están solicitando una reunión con los graduados de mecánica y de IDA para pues, revisar algunos aspectos, temas eh, selectos. Les voy a estar dando una invitación. Yo creo que les voy a juntar a todos en una sesión, yo creo 5 de la tarde, de manera online. No necesariamente presencial para no estarlos haciendo trasladarse o bien los junto aquí en la hora de clase a las 7 de la mañana el próximo miércoles si es que no tenemos un taller este ya definido. Eh, subo los materiales, les debo el de manufactura, ya me mandó también el profesor David Hernández su eh, este material, el mío de manufactura ya también lo subo y subo este de ajustes también para cualquier, eh, de tolerancias y ajustes para cualquier cosa. No sé si hay alguna otra duda, algo que quieran aclarar, comentar.